Vámonos. Fraternidad. Uh. Esto es fraternidad representando yo. Yeah. Subconsciencia. Si tan solo Conocer a, Dios. Hola, a Dios. Dios, le preguntaría por qué hizo este mundo cruel, abandonándonos en él, lleno de maldad y profunda tristeza. Una inhumanidad con mente perversa, creando bioguerra en la vida. Enfermos de leucemia y decida de la de tienen de perdida. perdida. Millonarios Millonan en el trono. Mientras niños de la calle sintieron tu abandono, trabajando por hambre de triunfo, fama y éxito. La droga fue la soga que el diablo apretaba. Con medios de comunicación atrayendo tu visión, el narco y el gobierno aplazando la nación. Es por eso y muchas cosas más que sufre mi corazón. No hay razón. Subconciencia, subconciencia, subconciencia, subconciencia, subconciencia, subconciencia. Será la falta de conciencia, sí. La génesis de toda violencia. No hace falta mucha ciencia. Ciencia de guida, lo que nos hace falta para esclarecer claro, sí. la verdad en la discordia. Aquí todo está bien claro, más raro que ya está confirmado. Nos informamos y abandonamos la verdad. Está bien distorsionado, transformamos ilusiones. Alumnos desilusionamos, ignorancia y que incentivos. incentivos. Yeah. Distracciones serán sus razones. Es el arte de la magia. ¡Vuela! Ya no está lo que nunca estuvo. ¿A dónde quedó? La, la bolita. bolita. Vaya truco. ¿A poco no la viste? No está en esta mano ni está a, en esta otra. Yeah. ¿Estás seguro que la viste? No, no sé. sé. Ni en la mano de Dios la, la encontrarás. Controlás. No rehusas mi oferta. Es la certeza que aquí no, no hay, hay reversa. reversa. Hay que echarnos la mano y solo así quedamos a mano. Uh, su conciencia, su conciencia. Subconciencia, conciencia, su conciencia, su conciencia, su conciencia. Ah, ex siria, reclutando bienes soldados. A la fraternidad se selecta. Uh. Casa azul cuando unificado. Yeah, estas rimas tan finas, yeah. que nos lleva hasta la cima. Oh yeah, Fraternidad, desde Los Ángeles y el Distrito Yeah, high rap, yo. MC Ride on the mic, MC Sideys on the other side, yeah. I'm busting down, flow down, you know, go down. Cause I'm fucking here, and I'm really fucking throwing down. Desde Los Ángeles, tirando estas rimas. Tu sabes, yeah, estas finas rimas. MC Sideys one more time, MC Sideys one more time, with MC Ride, yeah. MC Streets in the house, DJ, you know. Esto es fraternidad, fraternidad representado directamente desde casa. Es un rap canero. Ja ja ja. Yo. Yo. Has rap, yo Ja ja yo ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Nos hace falta mucho ensayo, ¿eh? Demasiado